Muy buenas a todos y a todas, soy Adrián Juste, portavoz de Totesamburchasot y en este vídeo voy a intentar hacer un resumen del pleno de diciembre y bueno, la verdad es que no hay mucho que contar porque no se votó ni se debatió nada bueno, se supone que es un acuerdo verbal entre los diferentes grupos políticos un acuerdo con el que desde Totesamburchasot no, no estamos para nada de acuerdo que es que como normalmente eh, cada año la cena de Navidad que celebramos los concejales y las concejalas eh, se planea para el día del pleno, pues está el acuerdo de no llevar puntos, no llevar propuestas para debatir, para salir lo antes, salvo que sean urgentes, claro, para salir lo antes posible y poder llegar a tiempo a la cena. Es una excusa ya por sí mala, cogida por los pelos, indignante. Pero es que además este año no hubo cena. No entendemos muy bien eh, cuál es el motivo de, de haber hecho esto. Más allá de los puntos habituales, no dar cuenta del acta, de ver decretos y demás, pues no hubo nada de importancia. Sí que hubo turno de ruegos y preguntas, en el que manifestamos algunas dudas, algunos ruegos, como por ejemplo cómo nos iba a afectar en eh, caso de la nueva ley autonómica que regula la policía local, quién iba a ser el nuevo jefe de policía local, cómo funciona exactamente la sociedad protectora de animales en lo que se respecta a la recogida y almacenamiento de animales. Tenemos dudas sobre si lo hace el ayuntamiento o si lo hace la sociedad protectora. Eh, pedimos que se reparase el mural de Estellés, que hay en el colegio San Juan de Rivera, que está bastante estropeado por la lluvia, y demás, que revisaran de nuevo el paso del Racholá, sobre todo el tema de los inbornales, que estaban bastante tapados. Cuándo se iba a presentar de nuevo la ordenanza de bienestar animal, porque si, si recordáis, eh, en el pleno pasado se suspendió eh, su aprobación porque faltaba un informe jurídico. Pedimos también que se revisara la normativa de los eh, badenes, de las bandas sonoras que hay en la carretera, porque nos han reportado quejas de que algunas podían no estar cumpliendo la, la normativa. Y también, por último, eh, como iba en la instalación, de las puertas automáticas de, del ayuntamiento porque están ahí plantadas desde hace meses sabíamos que faltaba una pieza y demás para que funcionaran pero ahí siguen y bueno, era una propuesta nuestra de otras que se aprobó hace ya un tiempo y bueno, pues ahí estamos Cabe decir que bueno, como en el pleno pasado no se respondió a ninguna de las preguntas ni a estas ni a las del la pleno anterior Eso es todo, si tenéis alguna pregunta o lo que sea deciros en la caja de comentarios o las redes sociales Subiremos eh, cuando tengamos lista la página web un resumen completo. Y nada, hasta el próximo vídeo.